Tecnologías respetuosas con el medio ambiente, una industria más innovadora, sistemas de transporte más limpios, económicos y saludables, un sector energético descarbonizado, edificios más eficientes. ¿Lo has notado? Algo está cambiando en Europa, un cambio que busca transformar la Unión Europea en una economía moderna y eficiente en el uso de recursos. El objetivo es que en 2050 hayamos conseguido ser un continente climáticamente neutro. O lo que es lo mismo, que no produzcamos emisiones netas de gases de efecto invernadero y que nuestra economía no dependa de recursos para crecer. La estrategia para lograrlo se llama Pacto Verde Europeo. ¿Cómo lo conseguiremos? Con un plan de acciones dirigidas a impulsar una economía limpia y circular, restaurar la biodiversidad y reducir la contaminación. Acércate a Europe Direct Navarra-Nafarroa y te informaremos sobre todas las leyes, iniciativas y planes de acción en marcha y cómo puedes contribuir a su desarrollo. Europe Direct Navarra-Nafarroa, tu ventana a Europa.